Bueno, vamos a empezar con esto. Así en principio, pasar el primer póster de estos del juego, juego motor 1 se ve magnífico, ¿eh? Así de lejos, ¿eh? Porque ya uno se mete para adentro y lo ve también bien, ¿no? Pero tiene sus fallillos. En principio está bien, los nombres y eso en lateral lo habéis puesto bien, el resumen está aceptable. No he entendido el objetivo eh, motor, lo de mejorar, mejorar... Algo más. Que, que que te todo abajo, ya, ya, pero mejorar y luego potenciar, no. Si tú pones mejorar la velocidad, los reflejos, <risa> pero mejorar, potenciar, o sea que ahí me queda un poco perdido, pero un pequeño error. Eh, Objetivos de consecución: conseguir marcar goles, atravesar la horas, tener puntuación, ta, ta, ta, e intentar quemar a los rivales, bien. Todo eh, perfecto. Objetivo meta: obtener mayor puntuación que el equipo rival al finalizar el tiempo o algo así, al cabo del tiempo de no tener. Exacto. Si lo hacéis con la frase de arriba, queda todo perfecto. ¿Vale? Vale. Ah, vale, vale, perfecto. Eh, por lo demás, eh, me parece bien, aunque habéis cambiado algunos tipos de letras, ¿eh? Queda mejor que todo tenga la misma letra. Aquí está diferente a esa, Creo que no todo es la misma letra. Lo que pasa es que está en diferentes tabacos. Está más grande. Entonces, está diferente, la... te lo aseguro. Pues yo las cambié todas. Pero es igual, no pasa nada. <risa> eh, el tiempo me parece bien. Espero que sean 100, 15 minutos dentro de objetivo. Eh, las calificaciones y clasificaciones están más o menos bien. Eh, quizás lo único... Fijaros, en los dibujitos que habéis hecho, hmm. las líneas un poco finas, es que y, se se poner poner y se le podía poner punta y Sí, se le puede poner más gruesa. Es muy fácil, nada más que tienes que buscar... Es que yo aquí poquito, tres. en plan, yo soy más del Word de 2016, No, de no, no de pero eso. es que esto, aunque no sea, esto es que es muy fácil. Entonces, igualmente la punta sale sola. Tú le das tal y te sale sola la punta, ¿vale? De hecho, de hecho, bueno, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Venga, empezad vosotros. Venga, empezad. Bueno, gente, eh, hoy día vamos a jugar uh, la bandera en guerra. ¿En qué consiste este juego? Pues es un partido de dos equipos. Eh, Rojo contra amarillo, ¿qué ¿no? ¿Cuál es? Rojo contra amarillo, Rojo contra amarillo. Verde, pero en el que van a ver tres formas de puntuar. Bueno, en principio dos, hasta que agarremos el ritmo y ya podamos meter la tercera. ¿Cómo podemos puntuar? Si bien, eh, yendo hasta la zona rival, eh, consiguiendo el feto y volviendo con el feto, sin que nos quemen en el campo rival, ya que cada campo va a tener dos pelotas de goma espuma para poder quemar rivales solo en tu propio campo, en tu mitad de campo, vas a poder quemar rivales. ¿Qué te queman? Tienes que... Eh, venirte a, un, a tu propia estaca, tu propia pica, coger un, un cono de estos y dejarlo dentro, para ya poder volver al cono, ¿vale? En eh, principio es un partido con bolas de feedback que hay que golpear con la mano, ¿vale? Solo con la mano, e intentar, con que... e intentar marcar en las porterías, ya si marcan en lo aro con el balón de feedback, pues más puntos, ¿Vale? Al final del tiempo, como bien dice el póster, el, el equipo que tenga más puntos puede ganar el partido. ¿Vale? Ahí tenéis los. El FIBA no se ponga a cara. No, los chalecos rojos y los PN. No, pero. ¿Estás haciendo un colete de diablos? No, ya es juego, no vayamos. ¿Qué es lo que se para? Esperalo, ¿Sí? esperalo, que lo vamos a hacer aquí. <risa> No hay fuera, ¿vale? La bola de fútbol se va a hacer solo un lado. No se puede dar la bola de fútbol. En los uno son los rojos, en los dos son los verdes, los chica. ¿Hay alguien que no haga nada hoy? Que esté lesionado. No. ¿Hay algún lesionado? Aquí están dos fuentes. No, no, si yo sabía. Álvaro, ¿no? Álvaro Castillo ¿El qué? ¿A Álvaro Sí, sí, claro que va a ayudar, que va a Sí. Que va a ayudar. ¿Qué quiere? ¿Enchufármelo? No. ¿Cómo era el nombre? Eh, bandera, de guerra. ¿Bandera? En guerra. En guerra. pero ve a, a los de esto por si acaso a los de medios, ¿vale? A los que están con la instalación. Bueno, ir por allí a los de la entrada, a los que están en la entrada en la esa. ¿Ven? Ya, ya, ya, ya, ya. De hecho, más bien hielo, hielo, hielo. a acaba a la I 45 50 más o menos con por eso con premio incluido a la I 50 a 50 vale 50 ahí puede ser un poco más 50 52 pero esto esto corta la i 45 más o menos.